Bienvenidos a otro video más de FIFA móvil chicos Hoy voy por el segundo mapa de la, del evento de la búsqueda del tesoro Así que sin más vamos para allá eh, Como recordarán o si no han visto mi video anterior se lo recomiendo En ese video este, recolectaba todo el mapa 1 Y reclamaba tanto a Pellegrini como a José Callejón Y usaba a José Callejón para subir de rango a mi Mohamed Salah Y con eso subir dos puntos de GRL a mi equipo Así que ahora... Pues vamos a hacer algo parecido. Antes que nada voy a pagar lo que es el mapa con los 500 points que estuve recolectando durante todos esos días que ha durado el evento de la búsqueda del tesoro. Así que vamos a desbloquearlo. Okay, ahí está, se viene. Bien. Desbloqueo el mapa del tesoro número 2. Y nos dan un millón de monedas. ¿Sí? Un millón de monedas. Bien. Nada mal. Bueno, este... En este mapa 2, creo que, no más bien Nos dan puros puntos de experiencia Así que, eh, ¿qué les parece igual? Si hago un corte aquí Y nos vemos cuando llegue con este uh, Arnatovic Para que vean cómo lo reclamo Unos momentos después. Bueno, yo estoy acá de vuelta Ya estoy en el último nodo para reclamar a este Arnatovic. Vamos a, a entregar esos 165 doblones Para poner, tener su carta ya lista Así que, se si vienen primero los puntos de experiencia Ahí están y se viene nada más y nada menos que Amatobi en 3, 2, 1. Ahí está su carta delantero, Armatovic con gr 92. Vamos a ver sus stats. Vamos a ver cómo anda esta carta. Tiene 114 de ritmo, 111 de tiro, 105 en pases, 115 en agilidad, 117 en aceleración, 123 en regates, 115 en finalización, 112 de potencia de tiro, 101 en tiro lejano. Y tiene 108 en posicionamiento. Nada más la carta, la verdad. Es muy buena carta por si les hace falta un delantero. Este es uno bueno que pueden tener en su alineación. Yo, realmente ya tengo a Cristiano Ronaldo eh, Tots. Así que eh, lo más seguro es que esta carta la voy a usar para la subida de rango en este video. Así que vamos a seguirla acá por el mapa 2. Vamos a seguir este recolectando puntos de experiencia que también me van a servir bastante para subir a algunos jugadores de GRL. Y así poder subir puntos de GRL a mi equipo general. Eh, igual voy a hacer otro corte aquí. Y nos vemos cuando llegue eh, con este Mikitarian Para poderlo reclamar. Unos momentos después. Bueno ya estoy acá de vuelta. Ya estoy en el último nodo para poder reclamar este Mikitarian. Así que voy por él. Son 250 doblones las que se van. Y conseguimos eh, más puntos de experiencia. Y la carta de Mikitarian. Así que vamos primero por los puntos de experiencia que se vienen ya. Ahí están. Y se viene Mikitarian en 3, 2, 1. Ahí está chicos Mikitarian en su carta de MCO con Herle 95. Vamos a ver cómo anda de stats esta carta. Tiene 120 de ritmo, 108 de en tiros, 110 en pases, 123 en agilidad, 123 en velocidad de sprintar 129 en control de balón, 128 en regates, 103 en finalización, 107 en potencia de tiro. 119 en tiro lejano La verdad es que está muy bien la carta eh, No la había visto eh, Sus stats eh, Voy a compararla con mi carta de Jaime Rodríguez Hammer eh, Rodriguez A ver qué este, anda en comparación Con sus stats Porque la verdad es que se mira genial esta carta en sus stats eh. Pues ahí quedó ya chicos el mapa 2 eh, Me traje ya a dos capitanes Más maestros Y 8.9 millones puntos de experiencia que me van a servir bastante para este, entrenar a mis jugadores así que ahora vamos por acá lo que es mi equipo yo creo que eh, tomando en cuenta que tengo la carta de Arnautovic en 94 pues que les parece si entreno a este a Wabenyang? lo tengo ya en GRL 97 vamos a llevarlo a GRL 100 para este, hacerle una subida de rango así que eh, vamos primero a empezar con este Arnautovic vamos a ver cuánto no, no, no. A ver, a ver, aquí. no, perdón, perdón vamos para atrás más bien vamos para atrás, vamos aquí a jugadores jugadores ok, aquí está eh, Arnautovic vamos a entrenarlo a el 95 ok, eh Suárez Bueno, eh, Suárez es demasiado demasiado eh, Overmars mm, puede ser Overmars bueno, vamos a ver cuánto, cuántos puntos de experiencia se lleva Ok, pues ahí está Se llevó este Casi 4, bueno, más bien Se llevó 432 mil puntos de experiencia Y se van a ir 723 mil monedas Para subirle un punto de GRL Y ponerlo en GRL 95 Ahí está, vámonos Vamos, a, vamos por el que sigue, vamos por este aguamellán y, y lo vamos a llevar a GRL100 para poderlo subir de rango así que para Aouameyang eh, no sé si entregarse Suárez o no mm, no sé, no sé, a ver cuánto queda con Suárez bueno, vamos a ver como igual, vamos a ver si me alcanzan las fichas a ver si con las fichas de 25.000 puntos de experiencia puedo llevarlo a GRL100 así que vamos a ver cuánto se lleva Entonces ahí está ya Están los puntos de experiencia eh, Pues que será Poco más de 2.4 millones eh, De puntos de experiencia Y se van a ir 3.451.000 monedas Para llevarlo a GRL 100 Así que vamos a entregarlas también una vez Para tener ya a Guamallana en GRL 100 pues, ahí está ya Sus cartas en 100 Más 12 de refuerzo de habilidad Vamos a ver cómo queda en esas stats Queda con 135 en ritmo 118 en tiros 119 en pases 124 en agilidad, tiene 134 en sprintar, 136 en aceleración, 133 en regates, finalización de 120, pontilla de tiro de 114, tiro lejano de 118 y tiene un posicionamiento de 120. No estaba mala la carta, así que vamos ahora a subirla de rango. Voy a entregar su carta duplicado, que es su, su carta básica de Hegelo 85. De carta básica de GRL 90 eh, pues yo creo que voy a dar a, a Costa. Voy a entregar a Costa. Y la carta de GRL95 pues a Arnatobi, que lo acabamos de conseguir y acabo de subirlo a GRL 95 Vamos a desbloquearlo. Lo entregamos. Y se van 2 millones eh, de monedas para subir uno de rango a la carta de Aguameyan. Así que vamos a hacerlo. Ahí está su subida de rango para Aguameyan. Eh, creo que el equipo me quedó Ahora ya en 114 Pero quiero ver si lo puedo llevar a 115 Así que vamos para allá Bien, se me, bugue, se me bugueó otra vez este, Voy a salir del juego Y regreso ahorita en un momento Unos momentos después Ok chicos, pues ya estoy de regreso Este sí, se había bugueado el juego y está el CRL 114 ya eh, Se sube el punto de CRL Que lo aumentamos a, a este A Creo que estoy a tres puntos de subir Este Otro GRL Así que eh, Creo que voy a subir a uno de mis defensas Voy a subir a este David Luis Voy a ver si me alcanzan los puntos de experiencia Que tengo para llevarlo a GRL 99 Y ya tenerlo muy cerca de su GRL 100 Así que yo creo que voy a entregar eh, Vamos a ver Vamos a entregar a este marquiños Este Marquinhos Vamos a entregar también a, a Barane. Voy a entregar a este eh, Gabriel Paulista Voy a entregar a este... Ah, ta, ta, ta, ta. A ver, bueno, no Voy a ver primero si alcanzo a subirlo con los puntos de experiencia, así que Vamos a ver Vamos a ver cuántos puntos de experiencia se lleva Bueno, pues ahí está ya Ahí quedó ya con los puntos de experiencia Si sí, me alcanzó y se van eh, 3 millones de monedas más Voy a quedar muy cortos en las monedas Pero pues ahí tengo algo de reserva En lo que voy a poder este, recuperar monedas Así que no hay ningún problema Voy a dar esos 3 millones de monedas Para subirlo eh, 3, 3 puntos de GRL a David Luis Y ahí está chicos Llegamos ya a un GRL 115 en el equipo Ahí está el logro ya completado Así que no está nada mal Vamos a ver cómo queda David Luis A un punto de llegar a, a su GRL 100 Queda con 115 de ritmo 96 en tiros, 103 en pases, 102 en agilidad, 127 en defensa y 128 en físico. Eh, tiene una sedación de 120, cabezazo de 131, posicionamiento de 133. En lo personal yo creo que es algo muy importante para una carta de defensa. Tiene 120 en entradas, 133 en marcaje y 137 en agresividad. No está nada mala la carta, la verdad que me gusta mucho y aparte el diseño también me gusta demasiado. Es por eso que me quedé con ella Y la voy a llevar a, a GRL100 Para también darle una subida de rango más adelante Bueno chicos, pues ahí está 115 de GRL termina eh, Mi equipo eh, Voy a dejar pendiente todavía el mapa 3 para mañana Quedan todavía 37 horas para que acabe este evento Así que yo creo que voy a alcanzar a llegar muy bien Para eh, desbloquear Lo más que se pueda en el mapa 3 Si mis cuentas no me fallan eh, Voy a ir únicamente por ese son Y por Alexis Sánchez